Radio Renacer Internacional, la estación de Cristo, la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz, con el mensaje de la palabra de hoy. Bendito, santo, glorioso nuestro Dios, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35, el Evangelio de la Hermandad de Maús hoy nuestros hermanos celebran la fiesta del resucitado bendito sea el señor hermosa fiesta vamos a felicitar a todos nuestros hermanos que hoy van a estar celebrando esa eucaristía especial ese encuentro maravilloso con el señor bendito sea dios vamos a, a invocar la presencia de nuestro amado espíritu santo vamos a pedir ese espíritu santo de luz ese Espíritu Santo de amor, ese Espíritu Santo de cercanía de Dios, y bienvenido sea el Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Hay una obra que a mucha gente le gusta, aunque es de un hermano de la iglesia evangélica, eso no importa, si es buena es buena, y hay que reconocerlo, y es Buenos Días, Espíritu Santo. Entonces, ¿Por qué pueden reconocer que es una obra buena? ¿Por qué es bueno estar con el Espíritu Santo? ¿Es bueno reconocer esa presencia amada, viva entre nosotros? Esa presencia que nos acerca a querer buscar ese modelo especial de ser parecido a Jesús, de ser verdadero cristiano. Invoquemos con amor, con ternura apasionada a nuestro amado Espíritu Santo, que como un niño... Se deja acercar, se deja querer y sabe amar. Nos enseñará a amar, a respetar las cosas del Señor, a buscar la cercanía siempre de nuestro amado Jesús, a reconocer su sacrificio santo y también a tener la alegría de reconocer que Él ha resucitado y que Él vive y vivirá por siempre y que un día vendrá por nosotros para regalarle a Dios, Padre, una iglesia santa y sin mancha, para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Bendito sea mi Dios por haber derramado tu Santo Espíritu. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos discípulos de Maús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Maús, distante a unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó. Se puso a caminar con ellos pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esta que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás le replicó, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes, nuestro jefe, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro pueblo, de nuestro grupo, han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que le habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo ¿Qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en, el, en su gloria? Comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan» pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras, y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, era, era verdad a resucitado. Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que le había pasado por el camino y cómo lo había reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En verdad Cristo ha resucitado. Y qué bueno si lo sabemos, porque Maú significa tardo. Ellos tenían una verdad a media porque ellos ya tenían el testimonio de María Magdalena, ellos tenían el testimonio de Simón Pedro, también y Juan, pero ellos aún no habían creído. Ellos se volvían, se volvieron, ellos se fueron. Es como el que hizo un retiro, se fue y no ha vuelto más. El que se casó por la iglesia, yo veo las mujeres que permanecen, pero los hombres dónde están. Es como aquel que conoció un momento, saboreó la gloria de Dios, pero ahora, ¿dónde está? Así le pasó a ellos. Ellos se fueron. Pero el Señor que es misericordioso volvió a encontrarlo y a traerlo. El Señor hizo su parte. ¿Por qué? Porque ellos no eran malos. Ellos no fueron los que lo mataron. Ellos mostraron los que habían sacrificado al Señor y su tristeza se daba a conocer por lo que habían hecho con él, pero no reconocían a Jesús, no reconocían a Jesús. Para ellos, ¿quién era Jesús? Era bueno, era un profeta y tenía la esperanza de que fuera el Salvador, pero no lo era. Para ellos no lo eran, no lo era Jesús. ¿Por qué? porque ya ellos estaban frustrados. Se volvieron para su aldea, es decir, esto ya ha acabado. Entonces, Jesús no lo dejó en su ceguera. Jesús abrió sus ojos espirituales, su corazón, abrió su corazón. Puso a que su corazón se encendieran de nuevo. Y que primero sus palabras, su compañía, y luego... Allí la acción de partir el pan, es decir, de la Eucaristía, de la Eucaristía, de la celebración, de la unidad de los cristianos, ya que al compartir el pan, celebramos, anunciamos su muerte hasta que vuelva. Entonces así podemos reconocerlo y lo veremos un instante así como ellos lo vieron. El, la aparición de Jesús no fue quedarse con Jesús, con esa presencia eh, personal de Jesús, ahora tenemos al Espíritu Santo que es su presencia pero no podemos verlo así en el cuerpo, no podemos tenerlo sentarlo aquí en mi sala conmigo y decirte tómate el café conmigo no no lo podemos tener así hasta que vuelva por eso debemos estar preparados por eso debemos vivir reunidos por eso debemos devolver a la asamblea los discípulos de Maús volvieron a la reunión de ellos, de los apóstoles y los discípulos. Estuvieron juntos. Entonces sí creyeron, porque entonces escucharon los testimonios de lo que sí habían visto al Señor hasta que a ellos le tocara el turno. Bendito sea Dios. Qué bueno que podemos convocarte y decirte, aunque te haya rezagado, aunque te haya apartado, como los discípulos de Maus, Vuelve a buscar tu turno en la sinagoga, tu turno en la asamblea, tu turno en la casa alta, en la morada alta, donde se reunían ellos a orar, donde permanecían juntos, donde compartían el pan, donde Jesús volvía y aparecía entre ellos y todavía por medio de la presencia del Espíritu Santo vuelve a estar en medio de nosotros y nos afirma en la fe. Nos hace pasar de esa actitud vacilante. Miren, aquí podemos reconocer tres tipos de cristianos. Wow, me pasé del tiempo. Bueno, lo voy a decir rapidito. Lo primero, Juan, el entero, el firme, el que permaneció siempre a su lado, el que no vaciló, el que no le falló el que le entregó el mismo Jesús a María, su madre y hizo igual con ella para él y segundo, Pedro vacilante, huidizo, temeroso que lo niega, que mete la pata que habla, que la debilidad la debilidad de la iglesia esa es la debilidad de la iglesia ese es el barro de la iglesia sobre ti, sobre esa piedra esa piedra está hecha del mismo varo, pero sobre esta piedra que yo he pulido, que yo he afianzado, voy a, fu a fundamentar mi iglesia. El tercer personaje es la persona vacilante que siempre están huidizos, que se van, que creen a media, que creen si ven así, esa iglesia que necesita que lo amarren para poder permanecer esa no es la iglesia que Dios quiere Dios quiere la iglesia enteriza porque Jesús va, viene a buscar esa iglesia sin mancha y sin arruga para entregársela como ofrenda al Señor, que el Señor de la victoria nos bendiga que permanezcamos siempre siendo fieles y firmes al Señor tan cerquita de Él que no solamente lo podamos tocar sino que también escuchemos como Juan, los latidos de su corazón. Bendiciones, continúa con Radio Renacer Internacional, la estación de Cristo. Y recuerda, cuando no recibe mi mensaje por WhatsApp, siempre busca en YouTube Radio Renacer Internacional, que tú vas a encontrar el mensaje de cada día, de la palabra del Señor. Como algunos días no puedo, porque tengo mucho trabajo, pero está la palabra en la dio renacer, no te la pierdes. Entonces, puede buscarla. Y otra cosa que no debe olvidar ser santo, porque recuerda que Jesucristo le va a entregar al Padre una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, porque nuestro Padre celestial es santo. Amén. Bendiciones.